Gracias por estar junto a la Televisión la noche al día y estamos con entrevistas. De repente, esta jornada, este primero de mayo... Eh... Se han promulgado esto, estas normativas, estos decretos, que después de una negociación se tiene este incremento salarial. Cuatro al haber básico, tres al mínimo nacional. Y, y bueno, esto viene a partir de una negociación y de saber cuál es la situación también económica en nuestro país. está con nosotros hoy el ministro de Economía, Luis Arce, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, buenas noches, es un gusto que nos acompañe. Gracias por darse el tiempo. Gabriela, muy buenas noches. Un saludo cordial a los televidentes. Aquí a la orden. A 13 años de la nacionalización, además, de la implementación de un modelo económico, y por datos que veíamos, ministro, eh, de un incremento eh, de 372%, si más no me equivoco. Sí, desde el 2005. Uh -huh. así es. ¿Qué significan estas cifras? Bueno, eh, el año 2006, justamente con una fecha como hoy, uh -huh. un primero de mayo, dimos un viraje eh, total a la economía con la nacionalización, ya el modelo se lo había diseñado el año 2005, se lo empezó a implementar el año 2006 y una de las medidas, por supuesto, más importantes era la recuperación de los recursos naturales, generar excedentes económicos a través de estos nuestros recursos naturales y luego empezar el proceso redistributivo del ingreso. Y eso es exactamente lo que se refleja en la política salarial. El salario mínimo nacional, por ejemplo, durante el periodo neoliberal estuvo congelado tres años. En el 2003, el 2004 y el 2005 estuvo congelado en 440 bolivianos. Y nadie decía nada. Eh, por supuesto, esa política salarial aplicada en el, en el periodo neoliberal fue la más nefasta. Porque ajustó el cinturón a los trabajadores, no incrementaba los sueldos. Yo recuerdo marchas de los maestros 20, 30 días ¿no? donde no se pasaba clases, donde el perjudicado era el estudiante y que los maestros pedían la reivindicación de un incremento salarial y que luego de largas de negociaciones con el gobierno de ese entonces neoliberales, les daban 0,5% de incremento eso era el neoliberalismo ¿por qué? porque la idea era que tenían que eh, darse todas las condiciones al empleador, al empresario para que genere la producción y el empleo que posteriormente supuestamente iba a generar el modelo neoliberal que como todos conocemos en Bolivia nunca operó nuestro modelo es todo lo contrario generar excedentes, ampliar, hacer crecer la tortita ¿no? porque no se puede redistribuir la pobreza se redistribuye la riqueza Entonces hay que generar riqueza y esa riqueza la hemos generado, por ejemplo, con la nacionalización. Antes la plata se iba afuera, ¿no? las transnacionales se lo llevaban, ahora se queda en Bolivia desde el 2006, desde el primero de mayo, y eso sirve para que el Estado pueda tener mejores políticas y redistribuir. La primera política redistributiva del ingreso fue justamente el salario. El año 2006, el primero de mayo, hemos nacionalizado, y hemos incrementado los salarios, descongelamos el salario mínimo nacional. ¿sí? Y lo incrementamos, eh, no como es, hubiésemos querido en ese momento, pero lo incrementamos y empezamos el proceso de descongelar hasta llegar a los 2060 el año pasado y ahora a los 2122. 122, ¿sí, exacto. ¿no? Entonces, eh, es parte del proceso redistributivo del modelo. O sea, la política salarial no puede entenderse... Eh, en un contexto diferente al modelo que practicamos en el país desde el año 2006. Entonces, la política salarial es parte de la política redistributiva. El segundo aguinaldo es parte de la política redistributiva del ingreso. Esa es una, pero ahí están las otras políticas redistributivas que son de conocimiento general, el bono Juancito Pinto, la de con Juan Azurduy, el eh, seguro universal de lactancia, en fin, todas las políticas sociales que hemos ido aplicando desde el año 2006 forman parte de este de este todo, de este conjunto que es el modelo redistributivo del ingreso, que es nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Ministro, y el conflicto siempre se ha presentado año tras años sobre el porcentaje, el cuánto se, se sube, se ha tenido una, un, un diálogo la pasada jornada eh, intenso, tenemos entendido, los mismos trabajadores de la Central Obrera decían eso, que les dan el término agrio, ¿no? pero hay, hay un resultado. Pese a ello, siempre hay eh, el pronunciamiento del de, de sector empresarial, microempresarial, la circunstancia. ¿Cómo eh, van equi va equilibrándose la economía para que esto no sea eh, un conflicto en realidad? Genere... Bueno, en realidad de eso se trata. Uh -huh. Ahí está lo conflictivo de la determinación del, del salario. Eh, los trabajadores, por supuesto, se entiende, también es algo absolutamente normal, uh -huh. pedir un incremento del 10 y 12% como es de conocimiento público. Eh, todos quieren uh -huh. reivindicaciones salariales más altas siempre, y yo siempre he pensado que si les diéramos el 10, 12%, aún así la gente estaría descontenta, porque así somos. Queremos más. ¿eh? Siempre queremos más, <risas> nunca estamos contentos. Pero de todas maneras, lo que nosotros tratamos de hacer es determinar un nivel salarial que responda a las necesidades de los trabajadores, pero que también asegure la sostenibilidad económica del país. Hay que cuidar también la economía del país. ¿no? Y en esto de cuidar la economía hay que mirar el tema del salario cero, el desempleo. Hay que cuidar la productividad, pero no solamente del trabajo, como los empresarios siempre apuntan. ¿no? Ellos quieren a la neoclásica incrementar los salarios con solamente la productividad del trabajo, pero yo siempre he planteado ¿y qué de la productividad del capital? ¿Qué es la productividad que debería darles el ingreso a los empresarios? Uh -huh. Que no solamente tiene que ver con que yo compro la última máquina que va a producir, no sé, fideos, ¿no? Y con eso se el problema, no. El, el capital también es cómo están estructurados los procesos productivos, la eficiencia en, la, en el manejo de, las, de los insumos y el producto de alta calidad. O sea, todo eso es el proceso y el pago al capital, al empresario, al know-how, al conocimiento que tiene el empresariado. Se toma en cuenta eso, se toma en cuenta el Producto Interno Bruto, eh, las diversidades que existen entre los sectores, en fin, varios componentes que apuntan a garantizar que la economía siga creciendo, a que no haya desempleo en la economía, ¿no? o sea, todo lo que hemos ganado, porque es importante mencionarlo. Hasta este momento, por ejemplo, la, la, el desempleo en nuestro país ha caído dramáticamente, 8% era el desempleo, 8,5% aproximadamente el año 2005, hoy estamos en 4,2% uh -huh. y somos la economía de la región, del barrio de Sudamérica, que tiene la tasa más baja de desempleo, eso somos Bolivia ahora, entonces hay que cuidar eso y hay que seguir trabajando para que no haya un rebrote del desempleo. Por el contrario, hay que seguir trabajando para que siga disminuyendo el, salario, el desempleo. Entonces el salario juega ¿no? una función importante eh, porque tiene que satisfacer la demanda de los trabajadores, la reposición salarial, que felizmente el año pasado fue 1,5%, nada más la inflación. Por lo tanto, el 3% al salario mínimo es duplicar el, el, la pérdida de poder adquisitivo del año pasado y darle por el contrario un incremento en términos reales al salario mínimo nacional y lo mismo sucede con el incremento del haber básico ¿no? que de 1,5 son 4% entonces hay una ganancia del 2,5% de poder adquisitivo en términos reales ¿qué quiere decir esto? que el trabajador va a tener mayor poder adquisitivo y esa ha sido la política desde uh -huh. nuestra, de nuestro gobierno desde el año 2006 ¿Por qué hacemos eso? Nuevamente retornamos al, al principio. Parte del proceso redistributivo es darle mayor capacidad de compra al asalariado para que éste pueda mejorar su calidad de vida y eso ha empujado a que muchos empresarios ¿no? estén hoy teniendo el nivel de ventas que tienen. Aquellos que han invertido, que han apostado al país, están generando mayores ingresos y mayores utilidades. Ministro, decía usted hoy... Eh... A partir de los 18 mil y un poco más, porque también fue uno de los decretos, sí se va a tener este incremento. Los que tengan ese sueldo superior a ello, no eh, tendrían. No, hay que dividir las aguas. A ver. Una cosa es el sector privado, uh -huh. que tiene el incremento del salario mínimo, porque al sector público, que es el otro lado que enseguida voy a tocar, no afecta el salario mínimo, porque en el sector público no hay nadie que gane el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo aplica para el sector privado, donde sí se paga el, sector, el salario mínimo, uh -huh. y ahí se aplica el 4% a los trabajadores de acuerdo a una reglamentación que va a emitir el Ministerio de Trabajo. Uh -huh. Hay un segundo decreto uh -huh. que habla uh -huh. ¿no? eh, del incremento salarial en el sector público. Y en el sector público, ¿no? esta mañana en Gabinete tomamos la decisión de no incrementar, el salario del presidente, del vicepresidente, de los ministros, de los viceministros y de los directores generales de las instituciones públicas. A partir de los jefes de unidades para abajo, sí van a tener un incremento salarial del 4%. Pero esto es para el sector público. En el sector privado, si usted gana 20, 22 mil, sujeto a la reglamentación que saque el Ministerio de Trabajo, usted va a tener un incremento del 4%, al menos, porque esto también es importante decirlo. Uh -huh. El gobierno siempre ha puesto un nivel salarial, como en este caso el 4%, que es la base de negociaciones para el sector privado. Lo que quiere decir que dependiendo del sindicato y del empresario, negociarán encima ese 4% si la empresa está bien, en fin. Y si no, mínimamente tienen que eh, generar un incremento del 4%. Entonces. Este es una, una, un decreto que hemos sacado, que uh -huh. es el decreto de, del salario mínimo nacional y del haber básico, que exige dije, para el sector público y privado, que no tenga, que no esté dentro de, eh, que no esté más bien superior al director general, donde el salario, el incremento salarial más bien es cero, no hay. Presidente, no se está incrementando el salario, el incremento en el sector público uh -huh. es exclusivamente para los jefes de unidad para abajo. El tema de la renta dignidad también es otro de los temas, ¿no? 50 bolivianos. Sí, es algo que también uh -huh. se ha tocado en la reunión. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de, de junio de este año, de julio en realidad, el primero de julio del segundo semestre, se ha de incrementar la renta dignidad de 50 bolivianos, como ya el presidente lo ha anunciado. Entonces, es otro elemento también que se está efectuando para que eh, mejore la renta de nuestros abuelitos. ¿no? Ministro. Aprovecho para también eh, enfocar algunos temas que hacen a la economía yo le decía porque, porque a partir de ello, de lo que ocurría hace, hace 13 años, hoy Bolivia ha ido mostrando indicadores que también los ha ido socializando, voy a empezar con algo así muy, muy concreto y de repente también polémico, no hablando del incremento de la canasta familiar y usted hizo una explicación de la canasta familiar y ahí vienen los 100 bolivianos para ello ah. <risa> en redes sociales y todo eso ¿y por qué le hago eh, este tema? Porque la economía, la de demanda interna, tiene, tiene movimiento. Y ahí agarraron un elemento que usted explicaba, imagino, en, en, en el marco de una entrevista. Pero, ¿cuál es la realidad en este término eh, de la canasta familiar, por ejemplo, para los bolivianos? Bueno, primero Y en el contexto, yo le pregunto. Yo creo que para la gente que ha visto la entrevista, queda claro que eh, la oposición como, y, los, y las redes sociales... ...me han hecho decir cosas que no he dicho... ...eso es absolutamente claro... ...cuando uno mira la entrevista... ...yo jamás me referí a una canasta familiar... ...el entrevistador primero que habló de un ejercicio... ...hagamos un ejercicio... ...a ver vamos con 100 bolivianos... ...a estos productos que estaban aquí... ...¿qué compraría usted? me dice... ...no me dijo que compraría una familia... ...o de una canasta familiar... ...porque ahí por ejemplo yo le reclamé al, al conductor... ...¿dónde están las verduras?... ¿no? yo como bastante verdura y no había verduras en las canastas que nos trajeron ahí eh, después yo no consumo azúcar por ejemplo, yo personalmente uh -huh. entonces yo tengo un consumo muy diferente a lo que mucha gente puede tener entonces no puedo ser yo el referente de una canasta familiar definitivamente entonces, eh, primer elemento uh -huh. segundo que yo no me refería jamás a una canasta familiar porque ese concepto es tan complicado de definirlo, lo que yo, como profesor universitario, jamás me podría referir tan alegremente a ese concepto. Porque la canasta familiar, que fue una discusión que tuvimos con la Central Obrera Boliviana hacia el año 2013, 2014. La canasta de 8 bolivianos. Claro, ellos presentaron una canasta de 8 mil bolivianos. Discutimos su canasta. Y nosotros les dijimos que esa canasta que planteaban tampoco se refleja, porque eran solo alimentos, y nosotros dijimos, lo que estamos haciendo dentro del IPC, que calcula el Instituto Nacional de Estadística, que es la inflación, que toma en cuenta 12 rubros, que no solamente alimentos, bienes consumidos fuera del hogar, esta vestimenta, esta recreación, salud, educación, en fin, una serie de rubros que entran en esa, en esa gran canasta que aún así refleja una parte de la medida, porque hasta la metodología para calcular los bienes que en esta canasta, ¿no? que son eh, internacionalmente uh -huh. aceptados, tampoco reflejan pues, el consumo particular de una familia en particular, porque son promedios de familias. Habrá gente que consuma no sé, 20 panes al día, otras 5, otras no, pues en el Oriente, por ejemplo, no. no. En otros departamentos no se consume ese tipo de producto, en fin. Entonces, entrar a la discusión de la canasta es un tema tan complicado que yo lamento que se haya utilizado ese ARDIT para tratar de hacer lo que todos nos dimos cuenta al final, desprestigiar el manejo económico y apuntar al ministro de Economía porque al final fue un tema personal porque cosas, inclusive, personales y familiares circularon ahí en ese momento y a propósito de eso. Entonces, estaba claro que el blanco era yo que no les interesaba la canasta. Entonces eh, un primer elemento que yo quiero eh, subrayar. Yo lamento que haya habido gente uh -huh. que obviamente no conoce el, eh, no me conoce, ¿verdad? para haber creído que yo dije lo que me hicieron decir, la gente de lo puso y las redes sociales y e inclusive la poca, el poco profesionalismo y ética de muchos medios de comunicación escrito que se reflejaba la noticia, entre comillas, citando a una fuente las redes sociales. O sea, vea usted la seriedad, la ética profesional de un medio de comunicación supuestamente serio para tomar como fuente de información redes sociales. Y no irse a la fuente principal de ver la entrevista y formarse un criterio propio. Y en base a la entrevista, decir, si yo evidentemente he dicho que ...la canasta familiar se compra con 100 por un absurdo, yo le digo, es un absurdo... ...que no solamente eh, ha apuntado a dañar mi inteligencia, sino la inteligencia de la gente... ...que pueda creer que su ministro de Economía, que es el que ha hecho un modelo económico... ...que lo ha hecho exitoso y que ha posicionado al país como el primero en la región... ...durante siete años eh, por encima de todo el resto, pueda decir semejante barra basada. ¿Sobre ¿Eh? qué indicadores entonces se maneja ah. o, o se evalúa eh, este tipo de situaciones? Ahí vamos, a lo que yo mencionaba, que uh -huh. es el índice de precios uh -huh. al consumidor. El índice de precios al consumidor, eh, Gabriela, es un índice que se tarda en construir un año. No es un tema trivial. ¿Cómo se construye este índice? El ente encargado de levantar la estadística hace un muestreo en este caso por regiones, ¿no? por ciudades, hace muestras, porque en la ciudad tenemos diferente consumo, ¿no? en los sectores populares es muy diferente a la zona sur, por poner un ejemplo, o a El Alto, por decirte algo, en la ciudad de La Paz, los consumos son diferentes. Entonces se toman muestras de familias. Y durante un año, durante 52 semanas, eh, se hace una encuesta a la familia de le dice, a ver, la ama de casa, ¿usted en qué ha gastado su plata esta semana? y empieza a tomar, he comprado cada día 10 panes, ¿no?, entonces multiplicado por eso cuánto el consumo de la semana que usted ha hecho, cuántos kilos de carne, pollo, en fin, uh -huh. todo eso va, y los consumos son diferentes, ¿verdad?, entonces, cada punto de, de muestreo es diferente, se, se alza un promedio porque... No son, pues, en este momento tenemos más de 300 bienes que están en el índice de precios al consumidor, uh -huh. pero que usted consume, yo consumo y la gente consume, Gabriel, no son 300 bienes únicamente al año, son mucho más, pero se toma los más representativos. Se va tomando primero el departamento de La Paz, por Muy ejemplo, bien. y se van tomando todos los que eh, mayoritariamente se consumen, donde hay coincidencia, ¿sí? porque hay otros bienes que tal vez no se consuman, se hace excepcional en un hogar y en otro hogar no. Entonces, lo, aquellos mayoritarios van tomando mayor eh, ponderación, se llama, ¿no?, el peso específico de esos bienes. Eso es de un departamento y sale el índice de precios del departamento. Luego hay que hacer un índice de precios nacional. Entonces hay que compatibilizar esas mismas encuestas, ya esta vez con todas las encuestas que se hace a nivel nacional, uh -huh. lo que pasa en Santa Cruz, en Cobija, en Tarija, ¿no?, en Cochabamba, por ejemplo, donde el locoto es una, es una variable fundamental para la alimentación. No puede faltar. No, no puede faltar. ¿verdad? En la canasta. Pero, por ejemplo, en el oriente no. no. Entonces, hay diferencias de consumo. Entonces, el, la, las familias dedican en, el, en Cochabamba, por ejemplo, buenos, buena cantidad de recursos para comprar el locoto y hacer la yagua. En el oriente no. En el oriente no. En, eh, en Tarija, por ejemplo, no, porque hay sustitutos del locoto, uh -huh. que son productos muy auténticos. Eh, en, en fin, vea usted que hay diversidad. Entonces, lo que se trata de hacer en el nivel nacional es nuevamente ver cuántas familias, cuál es el patrón de consumo en promedio, y de ahí sale una, una canasta familiar que toma en cuenta, no solamente el ritmo alimenticio, que es diferente, sino el consumo fuera del hogar. Es decir, los alimentos que se consumen fuera del hogar, cuando uno sale con la familia a comer, a una hamburguesa, no sé, un, un, una cena, lo que fuera. Uh -huh. Es muy diferente el patrón de consumo entre las ciudades. ¿Mm? Eh, luego está el tema de la vestimenta, por supuesto que es diferente, ¿no? Nosotros aquí utilizamos ropa más abrigada, en el oriente no, entonces no puede entrar una chamarra en, el, en la canasta familiar del oriente y tampoco puede... ...entrar, qué sé yo, una, una ropa muy liviana... En nuestro, ...en nuestro medio acá... ...en fin, hay diferencias... ...pero van tomándose en cuenta... ...la vestimenta... ...este es el tema de educación... ...especialmente uh -huh. eh, el pago de... de pensiones uh -huh. en las escuelas privadas... Eh, ...la compra de útiles escolares... ...en fin, todos esos elementos... Entre... ...en salud, la consulta a un odontólogo... El, ...la compra de algún medicamento... Bien, ...todo eso va entrando en salud... ...inclusive... El índice de precios, que es una canasta mucho más grande, pero aún así es una muestra, no es de todo el 100% el uh -huh. consumo que hace, sino es una muestra representativa estadísticamente y metodológicamente elaborada, como le explico. esta también, les decía, la recreación, la entrada al, al, a los partidos de fútbol, por ejemplo, se evalúa. En fin, el, el pago del celular en comunicaciones. En La Paz, el pago del teleférico, pero no hay en ningún otro departamento un transporte como tenemos acá del teleférico, entonces entrará otro tipo, otra modalidad, uh -huh. y así sucesivamente. Entonces, eh, esa es la construcción del índice de precios al consumidor, que es lo más aproximado que metodológicamente y de aceptación universal se toma como el indicador que mide la variación de los precios. Y eso es a lo que nos referimos cuando decimos que, por ejemplo, el año pasado la inflación fue del 1,5%. ¿no? Entonces, hay eh, las amas de casa dirán, pero hay bienes que suben más de eso. Sí, pero también hay que recordarles a las amas de casa que hay otros bienes que bajan su peso. Ahí es un problema. Y entonces se van neteando uh -huh. y el resultado final es ese 1,5%. Hablado del crecimiento económico, y voy a ir a otros temas, ministro. Eh, lo he escuchado decirle lo siguiente, y de repente ahí también se venía una especie de crítica ¿no? Eh, si necesitamos fortalecer y seguir con estos indicadores positivos en la región con el crecimiento económico, también no hay que tenerle miedo al endeudamiento Bolivia se va a endeudar? ¿Hasta qué capacidad? ¿Cómo? Y de repente le decía eso es lo más observado cuando se habla de la economía. Bueno, mire el endeudamiento a nivel de un país es como el endeudamiento de una familia no es malo endeudarse si se sabe utilizar bien la deuda. Si ¿Se está familia, utilizando bien la deuda? En nuestro caso sí. porque qué? Eh, hay países como Brasil, por mm. ejemplo, que tienen su famosa regla de oro. ¿Qué quiere decir la regla de oro? El Estado puede endeudarse y hasta el 25%, creo que lo subieron después, hasta el 30%, de esa deuda pueden utilizar el Estado brasilero. Para el gasto corriente, para pagar sueldos, uh -huh. para sus gastos comunes. Y el 70% restante, inversión. ¿verdad? Y eso es una gran regla de oro que evidentemente el Brasil en su momento de crisis rompió, su propia regla. En Bolivia tenemos una, si esa es una regla de oro, ¿no? nuestra regla es mucho más dura todavía. Porque el 100% del endeudamiento va a inversión, el 100%. Todo el gasto corriente lo absorbemos con ingreso corriente. Parte de la inversión se la genera con los ingresos corrientes que tenemos. Pero la otra parte de la inversión, evidentemente, es endeudamiento externo. Y aquí viene lo interesante de eso. Dice Bueno, caramba, están invirtiendo y se están endeudando para invertirse. Mira, cuando entramos al gobierno, la relación era 70-30. ¿Qué quiere decir esto? El, los gobiernos neoliberales invertían en promedio 600 millones de dólares, año, nada más. Y de los 600 millones de dólares se prestaban el 70% y 30% del financiamiento de esas inversiones estaban con recursos internos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, cambiamos la política fiscal y dijimos a la inversa. Hoy el 70% de nuestras inversiones, ya no estamos hablando de 600 millones, uh -huh. estábamos hablando de 5 mil, de 6 mil millones de dólares se financian con recursos internos y solamente el 30% de esos 5 mil, 6 mil millones de dólares se financian con recursos externos entonces cambió la figura un elemento importante uh -huh. el otro elemento importante entonces, la primera condición de que si estamos endeudándonos bien o mal, ahí eh, es muy claro, 100% del endeudamiento boliviano va a la inversión, no como ocurre en otros países. Uh -huh. ¿eh? Segundo elemento, eh, para que uno eh, esté bien, ¿no? una familia, volvemos al ejemplo de la familia, si la familia se endeuda y compran un bien, una casa, por ejemplo, es una buena inversión. Lo otro que se tiene que ver, para ver si uno se está endeudando bien, es si va a poder pagar o no va a poder, poder pagar su deuda. ¿Cómo medimos eso? Es lo mismo que cuando tú te acercas a un banco y quieres prestarte. El oficial de créditos va a medirte tu capacidad de pago. ¿Y cómo te mide tu capacidad de pago? Le dice, a ver, señorita Gabriela, ¿cuánto gana? ¿Verdad? ¿Cuánto uh -huh. gana? ¿Por qué? Por los ingresos, ¿no? ¿eh? Vienen los ingresos y dice bueno, usted quiere prestarse tanto, lo puede pagar en 20 años o en un año. Ellos calculan que el ingreso que va a tener es suficiente para pagar lo que usted se está prestando en X tiempo. Y no solamente pagar, por supuesto, el interés o el capital, sino por supuesto el interés también. Entonces, ese cálculo también se lo hacen los acreedores nuestros, los que prestan plata al gobierno, al Estado, también hacen esa evaluación. ...para ver si el Estado les va a pagar, porque usted cree que el Banco Mundial, el PIB... ...nos regala el dinero, no, ellos nos están prestando porque ¿Están quieren... Están evaluando al ¿no? país, Así su es. capacidad de endeudamiento. Así es, okay. entonces todos los días hacen esa evaluación, cuando el gobierno nacional va a pedir un crédito. ¿Y qué es lo que ven? ¿Cuál es el ingreso que tiene Bolivia? El Producto Interno Bruto. Uh -huh. ¿Ah? Y el Producto Interno Bruto, en nuestro país... ...ha pasado el año 2005 de ser 9.500 millones de dólares... ...la valoración de nuestro Producto Interno Bruto... ...ha pasado a 40 mil millones de dólares el año pasado... ...y este año vamos a, estamos calculando que vamos a sobrepasar... ...los mil millones de dólares de ingreso. Entonces, cuando hay gente que dice... ...nos estamos endeudando y evidentemente cuando uno ve... ...en cifras nominales de mil millones de dólares que era la deuda del año 2005, redondeando, hoy tenemos cerca de 10 mil millones de dólares, se ha duplicado la deuda externa. ¿Verdad? Y eso oposición. Se ha duplicado, estamos endeudando. Pero lo que no dicen estos opinadores, esta gente, es que el ingreso del país se ha cuadruplicado, se ha multiplicado por cuatro, de 9 mil 500 a más de 40 mil millones de dólares. Entonces, un país que se duplique en su endeudamiento, pero que incrementa por cuatro su ingreso, es o no es eh, sostenible su pago de deuda. Por supuesto que sí, es como de pronto a vos te incrementaran tu salario por cuatro veces, uh -huh. imagínate, y tú solamente incrementarás tu deuda por dos veces. Quiere decir que en realidad en términos netos tu capacidad de pago es mayor ahora que cuando estuvimos, antes de que te incrementemos tu ingreso en cuatro meses. Tranquilidad, me dice, no pasa nada con el ingreso. No, por supuesto, por uh -huh. supuesto. Uh -huh. eh, ahí eh, el ministro de Economía puede dormir tranquilo porque no estamos sobreendeudados. Sí es un problema de América Latina el problema del uh -huh. endeudamiento. Varios países están sobreendeudados. El caso de Argentina. A Argentina le va a decir, es complicado. Brasil. Uh -huh. ¿ah? uh -huh. La deuda interna del Brasil es muy alta. Eh, y hay varios países que están empezando a endeudar. Colombia es otro país, Uruguay es otro país que tiene altos coeficientes de endeudamiento con respecto a su producto interno. bruto Bolivia no. Bolivia está entre los cuatro países menos endeudados de la región. Entonces, eh, inclusive tenemos espacio para seguir endeudándonos más si quisiéramos, pero por supuesto, aquí hay que tomar en cuenta la historia. ¿Mm? La historia, la historia nos dice que en la época de la dictadura de Vance nos endeudamos mucho, en los 70 s y en los 80 tuvimos que pagar en la crisis de la deuda externa. Los malos endeudamientos también conocemos en el periodo neoliberal. Entonces, hemos aprendido de esos errores no vamos a volver a cometer esos errores de sobreendeudar al país por una parte y de mal utilizar los recursos, como es el ejemplo de, de los gobiernos neoliberales. Voy con una consulta antes de cerrar, eh, ministro, con una consulta más. Y esta está relacionada a la situación. Usted me decía, hace instantes tenemos la tasa más baja de desempleo, 4.2, lo que convierte en la tasa más baja de desempleo en, en la región. ¿Y cuál es la calidad de, del trabajo en de nuestro país, de los trabajadores? Y por ello me refiero a, a esto que también siempre se observa, ¿no? la cantidad de salariados que tenemos y eh, el trabajador independiente lo decimos de esa manera. Así es. A ver, esa es una muy buena pregunta, Gabriela. Primero, que el hecho de bajar de 8% a 4% en la tasa de uh -huh. desempleo, significa que toda la gente que estaba en la informalidad o que no trabajaba el año 2005, que estaba en 8% el desempleo, hoy gradualmente está siendo empleada. Uh -huh. Pero nuevamente, no estamos diciendo que hemos resuelto el problema porque todavía tenemos un 4,2% de desempleo. La idea es llegar al, 2000, eh, al 2025 con cero desempleo. ¿no? Y a este paso podemos lograrlo. Sin duda, aprovechando que existe todavía este 4,2% de desempleo, la informalidad y el trabajo precario todavía está presente en varias empresas privadas en nuestro medio. No podemos decir de eso lo mismo de las empresas públicas, porque todas cumplen a cabalidad la normativa vigente. Por lo tanto, no hay nadie que gane menos de salario mínimo y no hay nadie que tenga condiciones muy precarias o eh, que esté fuera de la normativa que tiene el Ministerio de Trabajo en cuanto a, la, a, a las condiciones laborales. Entonces, eh, como todavía tenemos un 4,2%, eso, da sujet Eso está sujeto todavía a, mucho, a una parte de la población que está desempleada, que lo vemos, ¿verdad? Eh, que no se está tampoco capacitando, mejorando en su formación para pues, ser absorbida en, en, en el empleo. Y justamente en esa línea hay un sector que es el que más me preocupa del empleo, los jóvenes. Hoy Bolivia está atravesando por el bono demográfico. Y cuando estamos hablando del bono demográfico, quiere decir que estamos con la población joven ¿no? en un punto muy importante, muy interesante de cualquier país. Tenemos que aprovechar la fuerza de trabajo de la juventud y entonces hay que mejorar el empleo. Por eso es que el Ministerio de Planificación ya el año 2017 lanzaba una política de empleo para los jóvenes. ¿verdad? Que eso está dando resultado, que es una parte importante para poder, un mecanismo muy importante para absorber el desempleo de los jóvenes, de la gente joven. El empresario hoy, Gabriela, lo que trata de hacer es contratar con el salario más bajo posible, ¿no? la calidad más alta de trabajador posible, ¿no? que se cuente en el mercado. Uh -huh. eh, y todavía hay algunas empresas donde es muy especializado el trabajo, donde no enseñan en ningún instituto, ¿no? en ninguna formación de mano de obra y entonces cuando entra ese trabajador a por primera vez tiene problemas de que tiene que aprender muchas cosas en, en ese proceso de aprendizaje y el empresario no está dispuesto a pagar ese derecho de aprendizaje de trabajo. Entonces ahí va el Estado. El Estado ha ido en todo este tiempo a pagar ¿no? eh, la parte so el costo social del trabajador eh, eh, ese, que, ese que trabajador joven uh -huh. que ingresa por primera vez al mercado de trabajo, que se incorpora a una empresa y el Estado le paga, ¿Mm? el Estado le paga al empresario para que pueda pagarle a su vez al, al, al trabajador todos los beneficios sociales y entonces tiene un periodo de aprendizaje. Terminado ese periodo de aprendizaje, esa mano de obra está calificada de acuerdo a la lógica y como lo quiere el, el empresario, por lo tanto tendría que contratarlo para que continúe su labor ahí. Entonces, estamos haciendo ese tipo de, de programas para absorber esa mano de obra juvenil especialmente que tenemos en el país y que requiere ser incorporada. Y vamos a hacer varias medidas todavía en lo que va de, de este año y los próximos años a objeto de ir mejorando la absorción del empleo en el país. Es decir, todo apunta, Gabriela, a que en el 2025 tenemos que tener desempleo cero. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos estos minutos. No, pues, le agradezco te... yo. En ese pareado, sí. además, ¿eh? de primero de mayo, ha sido un gusto. Luis Arce Catacora, ministro de Economía, nos ha acompañado hoy en los estudios. Nosotros eh, finalizamos el programa. Muchísimas gracias por su atención. Nuestro reencuentro el día de mañana. Permiso, buenas noches.